Okay. ¿Y tú quién eres? Soy Peter Parker Eso no es posible Yo soy Spider-Man ¿Cuál es tu nombre? Peter, eres Gwen Gwen Stacy Te amo Y siempre vas a ser mi camino Vas a tener enemigos Habrá gente que salga herida? No le das esperanza a la gente. ¡Tú se la quitas! Ahora te quitas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú estás bien? Pero creí que tú eras Peter 2, ¿Eh? yo no si era no, era Peter 2, dejen de discutir. Peter 1, Peter 2, Peter 3, Peter 3, ok. Antes de finalizar el video, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes en el estreno y en especial a Blue Critic Hit quien me dio la idea de hacer este video y corregió detalles de la versión original. Suscríbasla. Pita caroto hacemos lo que queremos.